...Murcia no se parte, comparte, haz que se sepa... ...hoy aquí, en esta plaza del soterramiento, muchísima gente... ...se encuentra también Gonzo... ...realizando un reportaje para... ...un programa de La Sexta, El Intermedio... ...ahí tenemos entrevistando... A ...algunas vecinas... ...y multitud de gente... ...que hoy se ha echado nuevamente... ...a la calle, a las vías... ...en esta plaza del soterramiento... ...226 días seguidos... Aquí Ya se puede comprobar Como los días No queremos muro, que No queremos muro. Que no, no no Ahí estamos Los días Son más largos, ya comenzamos por el día Ya no es de noche, vamos a ver la pasarela Buenas Teresa Buenas Noelia Buenas, vamos a aprovechar Buenas Bueno o sea, Hacemos lo que se puede ¿Eh? A mí no. Nada, aquí estamos para mostrar las cosas. Sin problema. Vamos a mirar la pasarela monstruosa. Saludos, José, Nuria. Fijaos, ¿eh? Vamos a aprovechar que estamos de día para que veáis esta monstruosidad de pasarela, ¿eh? Por eso se está aquí tantísimos días. 226 días. ¿Qué te parece? Al otro lado se puede ver el muro, son esos pilares con, esa, con una base de hormigón, unas pantallas acústicas transparentes donde se estrellan las aves, porque claro, las aves no imaginan que ahí hay una pared, un muro, y allá arriba tenemos la pasarela, la pasarela, hecha encima de una acequia, ahí. Vamos a comprobar esta chapuza, lo muestro. Bueno, ahí lo podemos ver ahora además con los días de, de lluvia. Cómo se comprobará, hoy ha llovido, vamos. ha caído un pequeño chaparrón. Y ahí tenemos esta monstruosidad y fijaos la cantidad de gente que hay hoy agolpada aquí. ...en esta plaza del de soterramiento. De ...226 días seguidos... ...226 días... ...se dice pronto... ...no quiere vía... ...mira aquí... ...Ana me dice que entreviste al perrico... ...al perrico no quiere vía... ...no, no, no, no... no, díselo... ...que no... ...venga... Sí, se ¿Sí? Buenas noches, aquí estamos ya. 200. 226 días seguidos de protesta. Vamos a ver la actuación de los piaquingos. Resistiré junto con mis vecinos. Necesitamos la presencia de Loli, de la plataforma o de Joaquín Contreras. ¿Están por ahí? Oye. Sí, sí, sí, bueno. bueno, empiezo. Buenas noches, vecinos. Como sabéis, estamos sufriendo una represión policial sin precedentes, gracias a nuestro delegado del gobierno. ¿Cómo se llama? ¡Bernabé! No solamente por la presencia policial exagerada en nuestro barrio, sino también por las múltiples multas que estamos recibiendo. Multas variopintas, por comer pipas, hacer aspavimientos, pero en definitiva multas por defender nuestra dignidad y por protestar por la llegada del ave en superficie a Murcia, adornada con un muro y una pasarela. Hace bien poco, hace bien poco, un grupo de vecinos que se hacen llamar Soterra Vías organizaron una maravillosa carrera para afrontar estas multas y decir no a la división de nuestra ciudad. Y fue todo un éxito. así pues, ni cortos ni perezosos, Gonzalo y Pablo empezaron a idear maneras para seguir con tan necesaria recaudación. Y así surgió el torneo, el padre por arriba, el tren por abajo. ¡Un aplauso! Vale, ¿se oye? Sí. Vale, deciros deciros que este torneo se ha organizado con mucho sacrificio, pero también con un gran cariño e ilusión. Hemos quedado con el corazón lleno de orgullo por el, por el apoyo recibido. Por ello queremos dar las gracias a todos los participantes que acudieron con su mejor sonrisa en solidaridad a los que aquí estamos. La solidaridad, solidaridad existe y se une al deporte. Dar las gracias a los patrocinadores. La gran, mayoría de los, la gran mayoría presentes en los, en los barrios afectados por esta aberración que sin dudarlo un momento nos dieron un sí, os apoyamos. Dar las gracias a más que Padel Murcia que nos ha cedido sus pistas para hacer posible el evento. Y por último a todos y todas los vecinos y vecinas que de manera desinteresada han colaborado en el torneo. Somos una gran familia, la familia de las vías, y unidos decimos Murcia no, no se parte. parte. la Plataforma, por favor, el padre de los dos fines de semana saca 150 pavos. ¡Eh! No es fácil, no es fácil, porque luchando en las de semana salto y vamos a ingresar todo la cuenta que tenía aquí y que ahí pues para que vaya creciendo y que demos al chico, por favor, representarte a la plataforma. Por ahí. No, solo deciros que, que sigue abierto lo del crowdfunding y que quedan tres semanas más para poder conseguir los 30.000 euros. Hay 20.000 ya, conseguido más de 20.000, por lo que hemos ingresado creo que 21.000 o cerca de 21.000, pero tenemos tres semanas para llegar a los 30.000. Aunque creo que las últimas semanas las multas han seguido llegando y ya hay más de 30.000 euros en multas, pero que mínimo por lo menos lleguemos a los 30.000. Así que el crowdfunding, el goteo en gel multas, podéis seguir ingresando. Buenas tardes Buenas tardes es un, es un honor En nombre de la plataforma Recibir este, este signo Este acto simbólico De lo que ha supuesto un esfuerzo Grande Porque en torno en torno a esta movilización que es de todos, es de todos los ciudadanos y todos los vecinos de nuestros barrios, hay grupos que se están dejando la piel. En primer lugar, digo en primer lugar cronológicamente, porque fueron los primeros que se tiraron a la piscina, este grupo de los viaquingos que con su música, con su poesía y con sus creaciones están dándole vida a una movilización singular que ya llevamos hoy 225 días. 200, 226 días, más de 7 meses, que es un, es un hecho singular. Ninguna, En ninguna ocasión ni en ninguna otra circunstancia ha habido una ciudadanía con tantas agallas, diría yo, para mantener siete meses la, la lucha por una defensa de los derechos ciudadanos como se está dando en Murcia. Por eso hemos recibido apoyo de toda España y... Donde menos eco estamos teniendo es en nuestra clase gobernante, que sigue ciega con este despropósito que es querer traer el ave en superficie. Por eso al grupo que a los grupos que hemos yo he, he nombrado al, a los diaquingos al grupo que está participando en actividades deportivas en toda la región, los soterradías, que están llevando el nombre de nuestra lucha por todas las pedanías de Murcia y fuera de la ciudad de Murcia. Es de agradecer el gesto porque de ahí se ha derivado una actividad en el domingo pasado, sábado y domingo, en Patiño, en donde en un, en un torneo de padres consiguieron... Este donativo que hoy nos han ingresado en la cuenta solidaria en la que todo el mundo puede participar y que de hecho ha estado haciendo. Son, son fondos los, de los que se rendirá cuenta naturalmente y que no tienen otro objetivo que afrontar las sanciones que nos está poniendo el delegado del gobierno, porque es obra suya, no es cuestión de policías, es de quien administra la policía, que es el delegado del gobierno Francisco Bernabé. Agradezco en nombre vuestro, me tomo la libertad de hacerlo. Agradezco al programa del Gran Wyoming y a Gonzo y a la Sexta que se van a hacer portavoces de nuestra reivindicación para que salga fuera de nuestras fronteras. El programa... El programa, el programa que no sab, ya nos informarán cuándo se emite, yo he preguntado y me han dicho que será la semana que viene, ya nos lo anunciarán para seguirlo. El programa da de sí lo que da, luego serán, serán cuatro minutos o cinco de un día de trabajo intenso, pero se han llevado material para que puedan hacer un programa, un programa de mucha duración. Yo les propongo... Les propongo que pasen la información que se lleva, por ejemplo, a Jordi Évole y que se acuerde de que estamos esperándole. Bueno, no quiero ocupar más tiempo, pero sí quiero decir que esto es... Este, esto es una demostración de que esto no acaba, aquí vamos a seguir mientras no hayan indicios de que el soterramiento ha llegado a un punto de no retorno, mientras tanto estaremos aquí todos los días. próxima, ir preparando la bici o el ato porque el 13 de mayo nos vemos en Beniel que ha, de ser, que ha de ser Beniel, que ha de ser la llegada provisional del ave a la región y en ningún caso el ave en superficie de la estación del Carmen el... porque Lo dice el carnicero, Beniel Costefero. Lo dice el carnicero, Lo dice el carnicero, Lo dice el carnicero, Porque lo que estamos pidiendo es totalmente factible, es coherente, es lo que procede, absolutamente claro. Tan claro que es lo que van a hacer, por ejemplo, en Almería, sin necesidad de esta movilización. Y sin embargo aquí no lo quieren hacer. Por eso no tienen credibilidad. No podemos creerle. Cuando lo traen en superficie es porque hay gato encerrado y nos quieren engañar. De manera que seguimos todos los días. Muchas gracias. No, no se me han caído a mí dos. Ah, sí, aquí. Sí, sí, sí. bien. Bien, segu sí, sí, sí. seguimos en Murcia, 226 sí, sí, sí. días. Impresionante. Sí, sí, sí. El día de hoy está siendo impresionante, 226. ...ducentésimo, vigésimo, sexto día... ...seguido de protestas en Murcia... ...contra el muro... ...contra el muro... ...así tiene que ser todos los días, claro... Todos, Eso día! ...todos los días... ...todos los días... ...tenemos nuestra amiga Aurora... Aurola ya, antes la vi... Ay, ...estaba aquí... Onza, pues sí, y no sé, sí. Oh, ...un besito, Aurora... ¿Cómo va? ¿Está mejor? ¿Está muy sí, joven? ¿Sí? Mucho mejor mucho Sí, ¿Está mejor? ¿En casa? Sí, y con un andador. ¿no? ¿Eh? Y con un andador. Pero va para adelante. Eh. Se pondrá igual que estaba Me Se como antes. Te alegro de verte por aquí, ¿eh? Te alegro de verte. Aquí, Aurora, nos alegramos mucho que no pudo venir anteriormente. Y ahí la tenemos. ...ha podido venir hoy... ...226 días seguidos de protestas... ...y Ana, Ana Jiménez... ...también ya... ...con buena salud y aquí la tenemos... Vamos a cantar y a compartir, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Yeah. ya que fuera así todos los días todos los días, las vías. Todos, sí, los todos, días. días todos los días cuyón todos los días la vida todos los días que viene la televisión para venir la gente al principio era así aunque no viniera la cámara hay que ver al principio era así si es verdad todos los días hay que venir todos los días esto así varios días seguidos y cae como si fuente, sí. como si fuente. ...y ah, cae como cifuentes... ...eh... ¿tiene mucha fe? aquí en Murcia no la tengo yo... tendrán mucha fe, pero... ¿tiene, ¿tiene ...ni la Virgen fe? de la Fuensanta puede pasar un muro... ...no, tú tienes mucha fe con que caen... ...pero aquí en Murcia... ...a esta gente para hacerle hincar la rodillas... Esto, no, ...esto... ...esto es solo la punta del ICB... ...pero tiene el tranvía la uca ...el aeropuerto... ...el Mar Menor... ...esto es una auténtica mafia... ...la autovía... ...la autovía... La autovía. ...bueno... Desaladora. La, de, la desaladora, es? el helipuerto del hospital Reina Sofía No solo eso, la pésima, gest, la pésima gestión y solo externalizando a la sanidad privada Y cada vez los servicios públicos más deteriorados Y la concertada para arriba y la pública para abajo Y aquí más que en ningún sitio Y somos la región más catete, más servir Que hay que echarlo A estos mafiosos hay que echarlos Ahí está La gente hablando sensatamente ¿Tu nombre? Yo soy Antonio Nicolás Antonio Nicolás, hablando con claridad, con sensatez no, es que simplemente es la. Vamos a ver, esta gente ha aumentado, me parece que 100 veces la deuda pública de la región de Murcia en los veintitantos años que manda, y tienen la vitola de eficaces gestores y lo único que hacen es hacer negocios para los amiguetes y se les ve el plumero, el plumero desde lejos. Pero somos una, una región servil, inculta, básicamente. Hay mucho miedo. A la, a la derecha reaccionaria y su, y su política va en la misma dirección siempre, que es el adoctrinamiento del personal, el dominio de, de todo lo público y la de, el deterioro de lo público. Si es que no, es que yo creo que es más que evidente. Es evidente, pero hay veces que se niega la evidencia, pero aquí estamos todos los días en la vida. Yo lo único que digo es que ahora mismo el Partido Popular en Murcia, en Valencia ya lo han votado En Madrid esperemos que pronto, pero el Partido Popular en Murcia es una, es una maldición Es una maldición Y bueno, eh, pero si aquí tirasen el hilo de titulaciones falsas con la, con la Universidad Católica o mil cosas que se me ocurren Que no quiero ni pensar, porque me puede poner una querella Pero sería algo digno de investigación Muy bien, Antonio, pues dicho queda... Gracias. Y también está hablando Joaquín Contreras. Ester, intersindical, también nos hizo una aportación. Agradeciendo de 200 euros. a la Marea Blanca, este... Izquierda Unida y a la intersindical sindical las aportaciones para las multas. También también nos ha anunciado que está dispuesto y tiene algunos recursos que aportar. Lo digo porque eh, no podemos dejar de agradecer el esfuerzo que supone estas aportaciones. Y, y ya que no hemos agradecido eh, esta tarde a uno, no podemos dejar Antonio, fuera... Hazle foto y lo comparte por WhatsApp. Nada más, lo Venga, gracias Antonio. Ya, ya, ya. Está claro. Esto es para, bueno. para el fondo de las sanciones con todo lo que lleva consigo. Una aclaración... Es, nos está permitiendo nos está permitiendo disponer de este dinero el no asumir no quiero enrollar mucho pero es un, es un es una nota importante hasta ahora las las multas las sanciones tenían un, un periodo de, de pago voluntario que se quedaban en la mitad pero aceptar este pago reducido suponía suponía aceptar la sanción y aceptar el delito que muchas veces no estaba justificado y esto en función de que no hay dinero a veces cometemos tenemos nos vemos forzados a pagar la mitad de la sanción pero en ese acto estamos aceptando la culpa y el delito al disponer de dinero nos hemos podido eh, en, meter en recursos que llevan consigo un, un gasto de, de gastos judiciales de si se llegara a un juicio un gasto de abogados o de eh, procuradores pero al disponer de este fondo pues podemos hacer Luchar por la dignidad, que es un valor que no podemos perder de vista. Nada más, gracias. Metando frío me quiero poner la sudadera. Hola, hola. Esto es Murcia en directo, 226 días seguidos de protesta. Ya del muro que en la dos. No te quieres enterar. No te quieres enterar Verte, te, te, te, te, te, te, tú no Vamos a ver a toda esta gente que hoy está viniendo eh, eh. Acompáñame ahora Quiero el tienda soterrado Hoy muchísima gente Mariluz Vamos a ver. Hoy, fijaos la cantidad de gente que hay. Aquí. Paco es carnicero. Haciéndose la gente foto con Paco. Hey. ¿Qué? ¿Qué te parece el día de hoy? Pina, coge la cámara... enfócala aquí a ella... ...a ver... ...el día de hoy que... Color ...tendría que ser así... ...todos los, todos los días, todos, todos los, días. los días... ...es verdad eh... ...porque luego cuando se vaya a la tele... ...aquí nos quedamos los de, los de siempre... ...las que venimos y los que venimos todas las noches... ...sí pero vino la tele, vino la sexta... ...la sexta columna... hizo un reportaje... ...pero es que... ...tampoco van a estar todos los días a todas horas... Entonces, por aunque venga, como el mensaje no lo estemos ¿no? nosotros repitiendo constantemente durante todos los días, no. pero claro, pero es que lo malo es que como mucha de la gente de Murcia no quiere o no, porque yo comparto todo, eh, todo. Y te puedo decir que de la mitad de la gente que conozco al otro lado, como que con ellos no va. Ni lo comparten Comparten 20.000 tonterías Puedo compartir una tontería Y la comparten, venga, poco. Y luego comparto algo de las vías Y ni lo comentan, ni lo comparten y yo digo, pero bueno eh, claro pero, es que como sí, pero, eso, no, pero eso es como los anuncios de televisión ¿Quién comenta los anuncios de televisión? Casi nadie, pero luego compran eh, Ahí está el dato Entonces, hay que... Falta conciencia Falta conciencia Pero eso, pero vamos a ver pero que falte conciencia no significa que tengamos que dejar de intentarlo, que no obtengamos los resultados que queremos. Cuando hacemos el bien no significa que tengamos que dejar de hacer el bien. No, no claro que tenemos que seguir. Tenemos que seguir. ¿Tenemos sí, seguir la constancia, ¿no? constancia, constancia. Totalmente, totalmente. La idea es que aquí la gente del barrio no está aquí todas las noches. Pero reventando esto. Mira, hacer una cosa, hacer una foto a esto y enviarlo masivamente a la gente. ...una foto y lo, y lo, y lo no, compartí... ...venga, no lo compartí. toma... ...en tus redes... Para compartir. ...¿vale? ...todas las noches... ...todas toda, las noches... ...todas las noches te vemos... ...todas las noches... ...todas las noches nos vemos... Es, la noche en la vida. ...esto es histórico... ...sí... ...recordadme vuestro nombres ...yo soy Conchi... ¿Sí? Paqui. Paqui Conchi también... Sí, conchi. ...para que lo sepa la gente... <risa> Ah, claro, es que veis, yo digo, por eso a veces digo recordármelo, porque yo me lo sé alguno. Pero claro, con Chi X, eh, Periscope, eh, cuidado con ella, ¿eh? Cuidado Somos con las ella. Bueno, oh, y ahora que se la ha metido. Al coro coro también, de la tía. Ah, vamos ver, que ve, que ve. Claro, claro. Pues venga, vamos a seguir por aquí. Venga, vamos. Los viaquingos cantando, la plaza llena de gente. Vamos a ir por aquí a ver qué personas nos, nos encontramos. Por supuesto, no lo hemos mencionado, pero como siempre, la gente es a un lado, los agentes al otro lado, los agentes al otro lado. Vamos a ver. ¿A intentamos? A ver. Toma. toca conmigo. Eche. Reposera. Venga. ¿Entrevista alguien? Reposera. Mira. A ver, aquí entrevisto. A que te dice, a gente que conocía sí. o sin conocer? Gente sin conocer, y te ves, vienes por aquí, le preguntas y en todos los mira, a la chica esto. Hola, buenas noches. No, no, yo no, cariño. ¿Te, ¿Te, da, ¿Te, vergüenza? ¿Te da vergüenza? No. ¿Te da vergüenza? No. <risas> aquí da Venga. Hay que un poco de vergüenza para que no estar tanto sin vergüenza. Si estamos en familia, no, no, guapa. Cariño, pero no puedo salir. Estamos no, en familia. venga. Yo pertenezco a... ¿Eh? Yo Madrid y ¿Pero nos ve por el periscopio o algo? ¿No nos ¿sí? sigue? ¿No nos ve? Toma. Madre mía. Mira, llevamos grabándolo en directo todos los días. ¿Sabes día En Facebook, sí, si, sí, si. hasta nos llegaron a censurar. Los vídeos están ahí, que eh. quédate clic y no se puede. Al día siguiente, por la noche, en Facebook. Eh, en YouTube, por si nos cuentan uno o otro. Foto y, y públicalo por ahí, ¿vale? En directo nos puedes ver si todos los días. Todos ¿Sí? los días, aquí se sí sabe cómo tenemos la cabeza, el cuerpo, pierna, mira, mira, cuando vine, antebrazo este me da como este. ¿sabe? ¡Venga! ¡Gracias! ay ahí, ahí! ¡La gente! A ver. ¡Buenas, José Luis! Buena. José Luis hoy la bandera! Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien, José Luis. ¿Qué te parece el día de hoy? Muy fenomenal. Como este, todo. <risa> Tendría que ser así todos los días. Bueno, hay personas que todavía no saben qué es lo que ocurre aquí. Yo las invito a que vengan. Siempre que hablo, lo digo y lo repito. Venidos y, y aquí cuanto más seamos los, los políticos, los gobernantes que no quieren poner la autopista de trenes de mercancías, seguro que se lo piensan un poquito me, mejor, bastante mejor, y, y cambian las directrices que llevan que no son, son infames. Un saludo. Seguimos. Hasta luego. Gracias, José Luis, muchas gracias. Eso es. Bueno, aquí siguen cantando los viaquingos, día 226. Impresionante cómo está la plaza de soterramiento. Comparte, comparte. Decime si se ve bien. Luego lo pondremos otra vez. Vamos. A ver qué se cuenta la gente hoy en esta plaza del soterramiento. Impresionante. Vamos, mira. Vamos a ver. La huertanica! Y el huertanico! ahí lo tenemos. No queremos muro. Por ahí por ella. Muchas gracias, muchas gracias a todos vosotros y vosotras. Dime. está bien, ya está bien. De, de Tenía que ser así todas las noches Todas las noches, que sea como hoy Tenía que ser así A ver si conseguimos algo Vamos a ver Vamos a ver cómo hacemos esto Porque yo al final veo ¿Eh? el tema que las comedidas No, yo he tirado por ahí Ah, sí, sí, por ahí Ahí, ahí Hay que enterar a las cocas 226 días seguidos de protestas en contra del muro que partirá la ciudad de Murcia en dos, en contra de la llegada del AVE en superficie, en contra de la catenaria de 25.000 voltios del AVE, en contra de la llegada del corredor mediterráneo por el medio de la ciudad. Aquí estamos. 226 días seguidos de protestas. Esto es Murcia Aquí estamos con los viajongos Aminitando la noche Adiós Bernabé Hola, Bernabé Por la vía no pasé A al alcalde no lo vi Adiós Bernabé Hola Bernabé Pasé por la vía ¡A no lo vi Dios la Seis días seguidos de protestas. A ver, queríamos deciros una cosa. Llevamos 226 días aquí. Mucha gente... Los días que podemos, algunos todos, todos los días, otros de vez en cuando. Acordaros que estamos todos los días aquí a partir de las ocho y media o nueve. Que se hace muy duro estar solo y que, bueno, es una gozada veros a todos aquí hoy. Y que no os olvidéis, que estamos siempre aquí, ¿vale? Hasta que lo consigamos, hasta que quiten ese muro. Por favor.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 días! ¡En la dos en la pía. ¡Sí, señor! Bueno, ya lo va, nos vamos, nos vamos a ir, nos vamos a ir y le vamos a dedicar esta canción a, al carnicero, al carnicero, que está aquí, el hombre aquí, y le hemos hecho una canción que ya sabéis, la podéis buscar en el móvil, la canción del carnicero. El carnicero tiene ya tantas multas que lo va a tener que rescatar a Bruselas. Bueno, no, no, lo vamos a rescatar, le vamos a echar una mano, eh, porque ya sabéis que estamos siete meses y nos va a quedar toda una paga de esto. Cero, lo dice el carnicero. Cero, cero. ¡Lo dice el carnicero! ¡Lo dice el carnicero! ¡Lo dice el carnicero! ¡Lo dice el carnicero! ¡Venir, coste cero, lo dice el carnicero. Lo dice el carnicero que no, que no, que no queremos muros, que, no, que, no, que, no, que, no, que no, que no, que no queremos muros, que no, que no, que no queremos muros. Venier corte cero, lo dice el carnicero. A la mierda, el ave en superficie! Bueno, ¿Te si quieres, se lo explicas tú. Que... Muchas gracias a todos. ¿Qué? Sí. Bueno, te te llamas? Jimena, ¿y tú por qué estás aquí? ¿Tú cómo te llamas? Sara. ¿Y tú, Sara, por qué por qué estás aquí, Sara? Porque no queremos que dividan la, la ciudad eh, por la mitad. ¿Tú vives a este lado del muro o al otro? No, al otro? Al otro. Al otro. Y estás aquí, ¿no? Porque yo te, yo te he visto ya varias noches. Sí. Eres una campeona, ¿eh? Gracias. ¿Y tú? ¿Tú quieres muro? No. ¿No quieres muro? No, tú quieres tu ciudad unida, que sí. ¿Quieres tu ciudad unida o no? Muchas gracias, chicas. Que no queremos muros, que no, que no, que no queremos muros, que no, que no, que no queremos muros, que no, que no, queremos muros,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 ¡No! ¡No! que ¡No! que ¡No! que ¡No! ¡No, no. no. 26 días Comparte que Murcia no se parte Comparte que Murcia no se parte ¿Qué? Mira Os ha enviado antes muchos corazones La gente ¿Eh? Claro Claro Mira Mira Antes os, os han enviado corazones ¿A vosotras? ¿Cómo llamáis? Sara Jimena Vale, mira, mira, espera A ver, poned por aquí a ver, de nuevo tenemos a Sara y Jimena, que le estoy comentando que le estabais enviando muy bonitos comentarios y le estabais enviando corazones. ¿Sara? ¿Sara? enormemente ¿Jimena? Muy bien, ¿qué os parece toda esta fiesta? Mirad, para vosotras. Oh! 226 días, ¿eh? Esto es un no parar. 226 días seguidos de protesta. 226. Carmen, Carmen, ¿qué? Otro día. ¿De que fuera así todos los días? Sí. ¿Eh? ¿Y tu hermano ha venido hoy? Sí. Ahora. A no lo veo. Sí. Ya es independiente. Con este tiempo todo el mundo acá la <risa> Bueno, bueno sí. Bueno, aquí Hoy sudando, ya, yo creo que ya Sí, es que A ver, la primavera murciana Si te confías si confía, O sudas O te resfrías. ¿Sí? no hay primavera ¿Sí? Aún queda, espera ya gente no gente es ¿eh? que gente ya no es la gente ya ahí ha estado. Bueno, no ya no es que haya menos que sino no que, hay. que ya la que, que ahí ya lo tiene pero hay gente que está aquí, tenemos que haber empezado antes cuando había más gente no sé, muchos que se lo he dicho me han dicho que sí lo ven baron, todas las noches y que y cuando no vienen se conecta mucho ¿eh? pero, que... de todas maneras, va bien que lo tenga porque luego a lo mejor yo, se lo dan si a otra gente algunos que tienen le he dicho yo, Tomás, pues porque decimos, podéis eh, mandárselo a vuestras amistades. A, ¿eh? a, claro. a, a mí me ha pedido una chica, le, le he dado a ella y dice, dame dos o tres para, mi, eh, para mis ¿Qué? amigas. No, sí, le, le he dado de más. Entonces se han llevado tres o cuatro para repartirla. Que ellas no lo veían, ve, no sabían por dónde ven. Lo dice que a veces lo veían en, en YouTube, pero, pero no todo. digo, pues mira, por pericó y tal. Y bueno no sé, oye, sale interesado. Voy a repartir también a otra ¿Quedaron? Y, y seguimos dando seguimos atando. María es muy aplicada, lo ha repartido todo. Porque esto, mira, en el peor de los casos nos quedamos como estamos, entonces no se pierde nada. Y en el mejor de los casos hay gente que lo está viendo. Porque la gente... claro Mucha gente me ha dicho que te ven por Facebook, digo, no, meterse en... El... Que le avisa, le he dicho que le avisa cada día en las transmisiones. Muy bien. Bueno. O sea, que animar a la gente a que venga, que participe. Mira, en eh, venir todos los días la gente. Mira, en, en, Periscope, en Periscope, lo que más me dicen es: entrevista a la gente, entrevista a la gente. Aunque seamos las mismas personas, sí. pero cada vez hay eh, personas nuevas. Luego, tampoco te tienes por qué acordar. De lo que te dijo una persona. Es como si entrevistan a un famoso. ¿Qué pasa? Que ya dice ah, bueno, Alejandro Sanz ya no, lo tengo no, entrevistado. Pero, pero ya, ¿cómo? ya, ¿sabes? No, no, ¿sabes? No, los famosos lo, lo entrevistan todos vez, los días. Una y otra vez. Es que los ven los información y los periodistas lo entrevistan a los famosos. ¿Qué es que se lo encuentran? Es que, es que puede decir eso? cosas nuevas, puede decir cosas nuevas. No, o incluso, aunque digan las mismas, por ejemplo, cuando. Cuando, cuando un cantante está de, de promoción, va a los programas de radio, a la televisión, a todas partes y cuenta lo mismo. Pero lo dice Pero lo en muchos ve, sitios lo ven. para que lo vean. Claro. claro, de, de, claro, claro. claro no, entonces aquí nosotros te, tenemos que hacer también eso. Tenemos que hacer eso. Sí, sí, sí, sí. Y, y, y, y cada vez hay más medios. Tengo sus cosas preparadas. Interesado, y, lo que necesito es descanso. Necesito descanso. Sí, sí, la verdad, que, que, sí, la verdad que sí. No te Pero, preocupes. Es no te preocupes. Es porque resulta ver, que el otro día cuando estuviste descansando, yo no, no sé yo los chicos que le dejaste Antonio, el micrófono. Antonio. Pero estuvo dos días y hay que ver lo bien que lo hizo, ¿eh? Chapo, porque lo hizo magnífico, se fue para allá y lo verías tú, que tú también le decías algo por las vías, por allí, por la obra, y de fue verdad que fue un encanto. O sea, que tú por eso no te preocupes. Además, Antonio es ingeniero y entonces, claro, además... ¿Se le te... Pero, que, pero lo sabe explicar. Sí, lo no solamente es ingeniero, sino que además lo sabe explicar con sus pausas, su ritmo, Cuando todo. Antonio, sea... muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, lo hiciste maravillosamente. Ya lo sabes, cada vez es que Cecilio te, te de vacaciones, tú, ánimo. Bueno, vacaciones y desde aquí, oye, eh, yo pido masaje solidario. <risa> eh, me va a venir bien. un masaje solidario. Un masaje solidario, más de uno incluso. Eh. ...tengo... Los músculos no me extraña. Que. Sí, encima vengo aquí y veo un cartel ahí. Anda, que. Eh, diría mi abuela, me llevan los demonios. Pasa que yo esa frase no la comprendo bien, pero vamos. ¿Qué dice? ¿Eh? Mi abuela decía eso a veces. Pero eh, pero sí, sí, masaje solidario. ¿Tú quieres dar masaje a.? Sí, sí. Alguien, alguien que, que quiera solidarizándose con Cecilio, que necesita masaje. Oye, Cecilio haces una labor muy buena y posiblemente haga gente que lo haga muy agradablemente. <ríe> y, no, y no es broma, es que es, que es necesario, es necesario, ¿eh? es urgente, los músculos es engarrotados. Es urgente, Cecilio, un masaje. <ríe> los días que estoy algo más recuperado de salud es porque hago como los gatos, me paso el día estirando, ¿sabes? Ver, para un lado, para la espalda, no, tremendo. Te digo... Como me tire de, de más, los gatos no se quiebran, ¿sabes? Pero yo, yo igual me quiebro un día, ¿sabes? Pero es que si no, aquí. Esto es mucha tensión, son muchos días, mucho tiempo, y la verdad que tenemos ya mucha tensión, es verdad. Hay que relajarse un poquito. Pero ya tú ya te digo que lo del masaje no lo sé, porque yo no te puedo ayudar eso. Pero a lo mejor Oye, te... pero aquí, es. vamos a ver, tenemos que pedir también, ¿no? Tenemos que pedir. En el peor de los casos nos quedamos como estamos. Es como aquí, que estamos pidiendo que, que estén soterrados. En el peor de los casos queremos estar como estamos también, con el, con el paso a nivel. Entonces, oye, el que no pide, el que no, ¿cómo dice? El que no, mamá, no, el que no pide. No llora, no mamá. No no Ahí está. ¿no? Hay que llorar, Cecilio, para que te, recuerde, te saque algo hay que llorar, hay que llorar y decir un masaje, un masaje para Cecilio, por favor, urgente, urgente para decir un masaje. Sé que hay mucha gente que nos puede seguir y que sea fisio y que le pueda hacer un masaje a Cecilio. Gracias, muchas gracias. Yo luego hago testimonio de que, oye, mira, va, está bien, o tal, policía, o no. No, no, pero honesta, honesta, ¿eh? O sea, no, ¿eh? Yo, si me tratan amablemente, evidentemente, pues, lo digo, ¿sabes? Tampoco hay que hacer tráfico de influencia, ¿eh? No, no, no, pero, pero sí, sí, pero, pero además aquí lo bueno es eso, que nos conocemos gente muy diversa, con distintos tipos de profesiones, compartimos aquí nuestros conocimientos y compartimos también nuestras profesiones que... que quien las tiene entonces es, es lo bonito. Antiguamente se hacía eso: uno tenía una cosa y se la hacían a cambio de otra, y iban cambiándose las cosas. O sea que ¿Truque? ¿Truque? ¿Truque? Exactamente. ¿Truque? ¿Truque? ¿Truque? ¿Truque? Exactamente, aquí nos cambian las pipas por multa. Ese trueque no mola ese no es agradable es otro que no. y yo creía que se estaba recogiendo dinero, sí, y muchas gracias a toda la gente que dona dinero para las multas pero claro que pasa que el señor Bernabé, cada vez que nos ve tiene ganas de echarnos multas y nosotros vamos recogiendo dinero pero cada vez tenemos más multas y no sé dónde vamos a llegar esto no va a parar nunca, por favor señor Bernabé, deje usted de multarnos ya porque yo no sé dónde vamos a llegar con tanta multa porque no estamos haciendo nada malo, por favor para usted ya, haga usted algo bueno, porque todavía no he oído decir nada que haya usted haya hecho bueno. Cada vez que, es que ha, ha, ha, oigo hablar de usted son cosas que, que no me agradan. Tanta represión, tanta represión, tanto policía. Así tenemos los músculos, me he de cómo está. Por favor, señor Bernabé, déjenos ya tranquilico un poco. Gracias. Ahí está, vamos a ver. Y si no, pues nada, nos encontrará a la gente en la calle, en las vías, todos los días. No vamos a parar. Pero, ¿No estamos haciendo nada malo? Profina, que sepa, que sepa ya no solamente Bernabé, ya no solamente Ballesta, ya no solamente todos los que están, todos los que estén por venir, que esto no se sabe cuándo acaba, pero tampoco se va a saber si va a empezar otra vez. Aquí, si hay que salir a la calle, no, no, no, no, se no. sale a la calle, las veces que haga falta. Aquí hay que salir a la calle por lo que sea, las cosas bien hechas. Vamos a empezar ya a hacer las cosas bien hechas, por favor. Ya está bien. Y fina está también triunfando la idea de crear pipabús, ¿eh? pipabuses. Está triunfando el pipabús. El pipabús es una serie de, de, de, de autobuses. Está la, la pipa gigante, ¿no? Eh, eh, el microbús, la pipa más, más pequeña. En un autobús pueden ir los que están más sin sed, en otro lado, los más salados. ¿eh? Para hay una protesta en algún lugar de España. Se llama a los pipabuses y vamos desde Murcia. Desde fuera nos lo están diciendo, dice que sí, que sí, montarlo, montarlo. Además, de hecho, ya nosotros somos una gran familia y ya cuando estamos un día que no venimos, nos echamos de menos y queremos seguir gestando juntos. O sea que... Un autobús, tener... un capazo pipa y nos vamos donde sea. Donde sea. Donde nos llame. A echar una mano donde sea, a donde esté la falta, donde necesite gente, ahí estamos nosotros. Claro que sí. Tenemos, nosotros ya somos como los girasoles... ...igual miramos aquí que miramos allá, miramos donde esté el sol. ...entonces allá donde haya sol, haya vamos... que haga fuerte estamos nosotros allí... ...y donde haya noche ponemos luz... ...ponemos luz, nosotros somos la luz... ...de los problemas, vamos ...ojo, a los problemas. que muchas cosas comienzan en broma y luego sale... ...la gente ahí está diciendo... ...que sí, que sí, tú insistes le dices... ...a la gente decirle oh, que queremos pipabú... ...queremos pipabú... ...y hay muchos lugares de España... ...donde está habiendo protestas... Te ...terribles... ...bueno, es que esto... ...esto sabes qué pasa... ...que... ...tendemos a pensar... ...que es lo que no sale en la tele... ...no es popular... ...pero a día de hoy... ...hay mucha gente que sale solamente en Youtube... ...pero no es que diga solamente... ...es que en Youtube pueden tener... ...millones de espectadores... ...es decir, hay... ...programas de televisión... ...que ya quisieran tener un 0,01%... ...de la audiencia que tiene mucha gente... ...en Youtube... ...en Instagram... En, ...en Facebook, entonces... ...nosotros todavía, digamos, no somos conscientes... ...de la repercusión que está teniendo todo esto... ...pero ya la gente se va aprendiendo los nombres... ...la gente se va familiarizando con las caras... Lo, ...el roce hace el cariño... ...entonces aquí ya, pues igual que la gente... ...sabe más de la familia ficticia Alcántara, ¿no?... ...de los de Cuéntame, que de su propia familia... ...hay gente ya que sabe más de, de todos nosotros... ...que de... Exactamente, ¿no? Que de muchos programas de televisión, gente que deja de ver la tele para, para ver lo que aquí está pasando. Que por cierto... Por, toma. Que por cierto... Ah, sí, mira, se me están cayendo aquí. Mirad, de Barcelona me ha llegado esto. A ver si Dani lo enfoca. Que me lo, me lo ha dado Rosa... A ver Dani, gracias Rosa. Ah, mira, son de Quevedo, no, este es de aquí, este de aquí. el este bujero, caro es este. porque como, como más que te, como más que se so están haciendo un bujero, bujero, bujero. bujero. ¿Eh? esto es por Granada sí, ese de, ese lo tengo yo también. y este es el que han enviado desde Barcelona una periscopera, Rosa han hecho un intercambio, Eva, aquí del barrio, con Rosa. Allí la gente se ha unido, ha creado en los barrios CDRs y me lo han enviado el de la Marina, el CDR de la Marina. Y aquí, muchas gracias, nos solidarizamos con los bujeros que están haciendo en Murcia, con este CDR de la Marina, con Granada y todo porque Murcia nos une. Murcia nos une. Y aquí tenemos, soterramiento ya. soterramiento ya, en Loli. Y bueno, vamos a tener que hacer también algunas chapas propias, algunas cositas. Decía que voy teniendo ideas para algunas cosas, ¿eh? ya comentaré. Vamos a hacer medios bastante... Ya, va, ya lo del otro día, lo del libro, eso estuvo genial. El ¿Libro? Yo me, me, lo mío quería que lo, se hubiese sacado en pantalla lo que yo, la frase esa que yo escribí que yo busqué, para que se hubiese visto así un poco. Bueno, no, pero esa. Tiempo, no, tiempo. pero además, se puede traer en, en sucesivos días, es decir, el mismo mensaje, un mensaje cuando es importante, conviene repetirlo. Y lo tenía en la mano y lo que hice fue dárselo a Pepa Robles. Sí. Y Pepa Robles le hizo mucha ilusión. Dice, mira, al final. No me han dado libro, pero me, me han dado esto. Y él, él hizo mucha ilusión, ¿eh? que además sí. Pepa cuando actúa se lo deja todo, ¿eh? lo deja todo ahí, acaba artista, debe quedar auténtico. Es un artista, artista, totalmente. Es una Saludo artista. aquí a Pepa Robles. Sí, es una artista, ¿eh? un artista, claro. un genio, un genio, un genio de mujer. La verdad que sí. ¿Cómo lo, cómo lo hace? ¿Cómo lo interpreta? Qué, qué, ¿Qué eso tiene? ¿Qué gracia? ¿Qué arte? Sí. Muchísimo arte, muchísimo arte. Una cosa, ven aquí. Que ¿Cómo Conchi. Conchi. Ah, fíjate Conchi. Conchi Ah, bueno, claro, claro, claro pero, ¿Y el cumpleaños cuándo es? Ya pasamos Bueno, pero... Ah, pues nada, oye, hay que decirlo que igual te, igual que hay hasta regalos, hay que ver Bueno, bueno, quién sabe Pero bueno, no hace falta que sea cumpleaños para que queden regalos, Conchi, además tú aquí no. eres de las primeras, mira, yo soy de los últimos que me voy de las vías pero tú eres de las primeras, ¿eh? Hombre, claro, lo que pasa es que. La primera vez que viene aquí a las 8, fallo, a las 7 A las que... 8 y media estoy aquí, pero antes venía a las 8, pero como veía que no había nadie. Bueno, Pues más tarde. Entonces tú que empiezas a venir a las 9. Bueno, sí, a las 8 empieza dirigente, a, a las ocho y media ya se empieza a cortar y a las 9 es como pero, ya. Pero esto es lo que, todo que todos los días. Todos los días, sí, ¿verdad? Poco menos, pero, pero es que ahora que hace buen tiempo. Ahora que hace buen tiempo.. Es que me iba a asomarme a ver si... Venga, venga, Conchi. ¿Sí? Venga. Bueno, que Conchi nunca falla, viene todos los días. Todos los días, Conchi. Todos los días. La policía. La policía. Tremendo. ...Irene, una cosa... Claro, agarra esto... ...ahí, estupendo... ...ahí está... ...ya tengo cámara... ...sale una foto a esto... ...y envíalo por todas partes... ...de manera cansina si hace falta... ...¿eh? No, ...en todas partes, hay que... ...yo madre mía, esta mañana he vuelto loco a los grupos... ...a todos... ...nada, así que... ...bueno, aquí tenemos a mi hermanico Jesús a la cámara... ...eh Jesús... ¿Dónde nos vemos todos los días? Mira. Más fuerte. ¿Dónde nos vemos todos los días? Mira, mira. Ahí estamos, en las vías, Jesúsico. Bueno, ¿sí? Venga, o y se la y se la dais a alguien. Sí, sí. Yo creo que hasta hasta el código se vuelve. Quien lo sepa le. ¿Y Jorge? Voy a ya, ya, ya. Pero oye, yo sé, un día, un día para un ratico. Ah, mira, mira. Mira, esto hay que mostrarlo. Mira lo que hace Irene, en la funda del móvil transparente, tienes la tarjetica con el QR code, además, claro que sí, porque la gente somos los medios e Irene forma parte de estos medios. ¿Eh? Saludos a Jorge, para si ve esto. Bueno, Juan Carlos baja, Juan Carlos. Juan Carlos, Juan Carlos tiene que... Lo tenemos que ver algún día. Lo tenemos que ver. Ha estado un rato, ha estado un rato. ¿Ah, sí? Vida, claro. ah, había que saludarle, había que saludarle. Es que estaba ahí lleno de gente, lo he claro. tomado y te ha he hecho así, pero no lo ha hecho. Ah, sí, ah, <risa> <risa> Venga. Irene, hasta luego. Dime. Dime. Dime. ¿Qué? Ah, venga, venga. Habla. A ver, tenemos a Isabel. Jesús, agarra la cámara. Ahí, así. Venga. Vamos. Y la mano aquí. Venga. Ahí estamos. Quiero hacer un llamamiento a que la gente venga todos los viernes, ahora que hay buen tiempo. Yo entiendo que Bernabé está consiguiendo lo que él quería, intimidar a la gente a base de multas. Desde que llegó Bernabé esto ha sido un estado de sitio. No nos hemos podido reunir más en los colegios, no nos hemos podido reunir en la alcaldía, en ningún centro público desde que llegó a Bernabé, que antes nos reuníamos, nos hemos podido reunir. Eso fue el primer boicot que le hizo a la plataforma. El segundo boicot que le hizo a esta lucha fue intimidar a base de multas, trayendo a, a, a 100 policías, a 30 policías cuando, cuando hay menos gente. Y lo está consiguiendo, por favor, tenéis que venir los viernes, nuestra lucha es pacífica y contra la lucha pacífica no puede hacer nada. Así que hago un llamamiento para que todos los viernes los murcianos comprometidos, que quieran una ciudad digna, que no esté dividida, vengan a ayudarnos. Los viernes te refiere porque hay una manifestación desde las vías a las 9 hasta las calles del centro. Sí, que Bernabé no consiga boicotear esta lucha intimidando con multas. Por favor, venid, venid, que la lucha es pacífica y contra la razón y contra la justicia no puede hacer nada a la dictadura. Eh, Isabel, yo digo una cosa, la gente que no venga un día se arrepentirá y dirá... Sí. Yo no formé parte ojalá de aquella revuelta ido. de la huerta, ojalá sí. hubiera ido, porque aquí yo comprendo yo comprendo que nos gusta apuntarnos al equipo ganador, uno ve un restaurante lleno y dice se pues será bueno, voy a ir para allá, uno quiere ser de un equipo de fútbol y elige entre Madrid y el Barcelona, no elige el Málaga o el Sporting, porque quiere sentirse ganador, pero aquí todo equipo... Antes de ser ganador, primero se, se creó y después se hizo su gesta. Y luego la historia lo, lo mantuvo vivo para siempre. Y esto ya es historia viva. Esto, es esto historia. ya es una gran Estamos victoria. Estamos historia, pero para hacer historia tenemos que estar toda Murcia aquí luchando. No os dejéis vencer por el miedo, ni por la dictadura, ni por la desidia. Venid. ...que no puedan con nosotros, hagamos historia, hagamos de Murcia una ciudad digna... ...por favor, venid, a hacer historia con todos nosotros. Y mira, una cosa, a ver. es que claro, es que es... Ahí. Carmen, ponte un momento aquí en la cámara también, ponte un momento ahí, en la cámara, ponte en la cámara. No, tú. No, no, no, no por los delante, eh. No, no, no, detrás, detrás. Ah, detrás. Sí, es para que nos saque a los dos, ah. ¿vale? Mira a ver sí sí vale vale tendría que haber ya Isabel decía el otro día decía José Javier que dijo algo muy, muy importante dice que las personas que no vienen argumentando que para qué voy a ir porque van a hacer lo que les dé la gana ...que ese argumento es una manera de limpiarse la conciencia... ...sí, es una manera de justificar... ...es una manera sí, de decir, bueno, pues como no va a servir, sí. pues no voy... ...que sepas... ...que quien no lucha, ha perdido antes... Efectivamente. ...es decir, la conciencia no la puedes tener limpia... ...porque ya te has rendido, has puesto la venda antes que la herida... ...el, ya, muro, no, toda, el muro todavía no está luchando. puesto... ...el muro todavía no está puesto... ...lo están poniendo... Hubo muro puesto, hubo muro derribado. ¿Tú quieres celebrar el trigésimo aniversario del muro de Berlín, próximo año? ¿Tú lo quieres celebrar viendo en los periódicos, en internet, en la televisión, en todos los medios especiales... ...de un país orgulloso de haber derribado un muro? ¿Tú lo quieres celebrar admitiendo que ni siquiera luchaste para que no hubiera muro en tu ciudad... ...y soportando un muro en tu ciudad? ¿Tú quieres eso? Pues si no lo quieres, ven. No pasa nada por llegar hoy, que es el día 226, ni el viernes. Tú di, soy nuevo y me incorporo hoy porque nunca es tarde si empiezo ahora. Nunca es tarde si empiezas ahora. Nunca. Es importante, te lo vas a perder. Vívelo con tu familia. Enséñale a tus hijos, a tus hijas, tus nietos, tus nietas... Enséñale lo que es luchar realmente por su ciudad... ...luchar por su ciudad no es acudir a ver el, el fútbol sala... ...no es acudir a ver el baloncesto... ...no es acudir a ver el fútbol... ...eso es un espectáculo, esto es la realidad... ...esto es la realidad... ...aquello pues no deja de ser ocio... ...esto no es ocio, esto es la realidad... ...un muro que está partiendo la ciudad en dos... ...y la realidad no cambia porque no la veas o no la quieras mirar... ...la realidad está aquí y realmente si quieres tener la conciencia tranquila... ...ven a luchar por la gente que va a tener impedida su accesibilidad... ...por la gente minusválida, por la gente mayor que se va a quedar aislada... ...si realmente la gente tiene conciencia que piensen esas personas. Pero ¿sabes qué pasa? Que a las personas, muchas personas claro que tiene ...y tenemos conciencia, pero está... ...dormida. Sí, está ahí latente, pero no está presente, no está visible... Luego vas a la risaca, ingresan a tu madre, te ingresan a ti, a un familiar, te das cuenta de que nada tiene que ver cómo está ahora la risaca, a cómo estaba hace 25 o 30 años, si es que tienes esa posibilidad de comparar, ahora está. Ahora, si funciona bien, es gracias al profundo esfuerzo y desmedido que hace el personal sanitario, prefieren desgastarse con tal de que los pacientes tengan una sanidad digna, pero están sufriendo unos recortes indignantes y terribles que luego los acabamos de padecer todos, entonces no esperes, no esperes a padecer tú esos recortes, porque todo este muro lo están poniendo con dinero público y el dinero lo quitan de alguna parte, el dinero lo quitan de alguna parte, cuando dicen a, a veces, dicen que no hay dinero para soterrar, ¡Buah! Pues para robar siempre dinero. Ahora, para Sacil... Para a Florentino Pérez 600 millones, sí hay dinero. Eso es, de ACS... Para pagar los sobrecostes del la ven Arabia Saudita, oh, bueno. los pagamos nosotros. Para eso sí hay dinero. Estamos pagando millones Pero... de, de, de la corrupción Sujeta del PP. O sea, que, que si hay dinero para los corruptos, debe haber dinero para luchar por la honestidad y por cómo administran nuestros recursos porque son nuestros recursos y los están robando, los están malversando y están cometiendo verdaderas injusticias con nuestro dinero y con nosotros. Así que por favor, nadie va a cambiar la realidad, la tenemos que cambiar los ciudadanos. Bien, eh, Isabel, nada, muchas gracias. Dos no tengo más que decir. Y a, a seguir luchando. ¿Está lloviendo? Oye, yo cuando me fui a Barcelona, ya, os lo te decía toda, ¿eh? Cuando me fui a Barcelona, esto era otra cosa. No sé si es que de tanta sequía, antes a esto le llamábamos chispear. De hecho, a mí ni me he enterado, pero me dice, está lloviendo. Pero tú dices, está lloviendo, y otra gente dice, bueno, estos murcianos no, ¿eh? O sea, no se ve ni una gota y ya... Es verdad, yo no sé, esto antes no pasaba. Primeras gotas que me han caído en la cabeza. Bueno, a ver, ven aquí, Carmen, un momento. Venga. ...venga... ...para quien se quiera descargar las letras de los viaquingos... ...vamos a ver si se enfoca bien... ...para quien se quiera descargar las letras de los viaquingos... ...ahí... El ...cancionero... Viaquingo. ...vamos a ver... ...ahí... ...puedes hacer una captura de pantalla... Espero que se pueda ver bien, esto para quien se quiera descargar las letras de los viaquingo, las canciones de los viaquingo, captura de pantalla, botón bajar volumen y sin soltar el botón de bajar volumen, botón inicio en Android. Ponémoslo más cerca, a ver, ahí lo tenemos. No sé si el foco está. Ay, un poco más para está atrás. Está chispeando y parece que caen chuzos de punta. La gente no quiere mojarse. Quienes venimos aquí nos mojamos. Un poquito para arriba. Y para atrás. Por eso nos mojamos. Hay que ver. Ahí lo tenéis, sí. Ahí lo tenemos. Bueno. Pero aquí, llueve o truene todos los días, todos los días? Nos vemos en las vías. ¿Y quién nos espera en las vías? La policía, la policía. Ahí está. Venga. Dicen que cómo se descarga eso. Ah, vale, eso hay, hay programas. Luego pondré un enlace en Twitter también, ¿vale? Luego pondré un enlace en Twitter, hay, hay programas para leer ese código, ese, ese código, incluso con la misma aplicación de Twitter, o buscas QR Code en, en alguna app, store, en una tienda, y, y, se, y se puede bajar, pero si no, yo luego pondré también el enlace en Twitter, ¿vale? Puedes buscar Cecilio Cea en Twitter y os pongo ahí el enlace para que lo descarguéis el cancionero venga hasta mañana aquí mari Carmen tiene espíritu de reportera ha pasado una furgoneta y decían que decía Mari Carmen que igual le iban a multar bueno Antonio qué qué te ha parecido hoy el día sí Tenía que ser así todos los días. ¿eh? Todos los días tenía que ser así. Todo a poco. Días. Ahora viene el buen tiempo. Ahora viene el buen tiempo y seguro que, que la gente va a volver a salir. Seguro. Seguro, seguro. ¿Qué le diría, padre, que te saco? A ver, ¿qué le diría a la gente que todavía no ha venido y que se va a enterar de esto? Se va a enterar de esto cuando vean el reportaje en televisión y que a lo mejor luego, pues oye, pues acaben viendo... ...este fragmento de, de vídeo, ¿qué le dirías? Que vengan, que venga que lo vean in situ... ...que es como mejor se ve... ...porque una vez que vienes te das cuenta de que la realidad... ...como siempre supera a la ficción... ...y esto es un disparate muy grande... ...que están haciendo, entonces cuando estás aquí, cuando ves... ...una aberración, cuando ves que dividen, que separan... ...que segregan... ...y cuando la gente lo único que quiere hacer es unirse y estos se separan... pues ...pues seguro que le va a cambiar la mentalidad y van a querer venir... ...todas las noches para, para, para... manifestarse... ...porque esta pasarela... ...esto no es... ...no es una pasarela, esto es una aberración... ...y esta... ...yo muchas veces lo digo... ...por ejemplo mi suegra... ¿cómo leche va a subir por, por esas escaleras... ...con 70 años... ...los niños... ...disparate... ...o sea que vengan, que vengan que ya verás como... ...como cambian... ...y además que no, no solamente es que vengan para ver esto... ...sino que además, el roce hace el cariño ¿no?... ...y lo que se está viviendo aquí, es algo precioso ¿no?... ...recuerda a cuando gente que es fan de un cantante se junta... ¿no? Y, y, y hacen amistades... ...hacen, crean un nuevo entorno social ¿no?... ...cuando la gente va también pues a algún evento deportivo... ...algún evento cultural, con cierta frecuencia, al teatro... ...acaban creando su grupo de gente del teatro... ...su gente del baloncesto, del fútbol... ...es decir que aquí al final, lo que se está creando es... Una unión, una solidaridad, se está compartiendo, eh, se está descubriendo que la gente puede escuchar a la gente, ¿no? Se está sacando el huertano que, que llevamos dentro, eh, esa persona que sacaba la banqueta a la puerta y hablaba con el vecino. Eh, fíjate la paradoja, ¿no? Como tú dices, lo que quieren separar, los vecinos se están, lo, se están uniendo. Este se quieren separar del resto de, lo, de los vecinos, del, del resto de la ciudad. ...y lo que está ocurriendo es que vecinos que hacía tiempo que no se veían... ...y ahora aquí hay gente de todo... ...hay gente que de una edad, gente de otra... ...gente que con diferentes clases sociales, con diferentes oficios... ...incluso sentimientos políticos... ...aquí nadie pregunta de qué partido eres, ni qué partido... porque aquí se juntan por un bien... ...y el bien es la unión de, de la ciudad de Murcia... ...y entonces... Lo que, lo que quieren hacer es que separar pues Los vecinos lo que están haciendo es unirse Esto es Para estudiarlo Hacer un estudio sociológico De lo que está ocurriendo aquí Porque más de 210 pues Los vecinos están aquí noche tras noche Incluso pasando una Navidad entera que, que es difícil Porque las Navidades, las fiestas Es más difícil concentrarse Porque la gente siempre tiene más cosas que hacer Y ya... ¿Qué más queremos? Si estamos en nivel nacional hoy hasta el intermedio, además es un éxito. Y lo que ha visto hoy Gonzo, bueno es que ha flipado, yo he estado toda la tarde con él y ha flipado. Además, incluso la policía le ha interrumpido una entrevista y ha saldrado. Pues pues ha visto que esto. No se lo esperaba, eh. Gonzo no se esperaba. No se esperaba, no, se esperaba, no lo de esta noche la concentración. Que también, ...que también me ha dicho que, que había más gente de lo que él esperaba... ...sino lo que no se esperaba era la aberración que están haciendo... ...con algunos vecinos y con los barrios... ...lo más, lo más importante. Es que esto cuando, cuando te lo cuenta ...claro, eh, tienes que sentirlo, ¿no? Ojos que no ven, gente que no siente, cuando te lo cuenta ...de lejos... ...ahora, cuando tú vienes aquí lo ves... ...cuando lees las multas, ¿no?... ...no es lo mismo que Paco te hable de la multa... ...a que Paco te enseñe la multa y tú lo leas... además tienes que leerlo tres o cuatro veces, ¿no?... ¿Eh? como ese gif que te parte de risa en internet... ...y lo ves diez veces, pues esto es lo mismo, pero... ...para, para, para asustarte, dice espérate... ...he leído lo que he leído, o sea... ...pone pipa, comiendo pipas desafiadamente... ...entonces, eh... ...esto es como... ...como un partido de fútbol, una obra de teatro... ...no es lo mismo verlo en la televisión... ...que estar aquí y estar palpándolo, palpando a los vecinos, oliendo a los vecinos, porque además esto se huele, esto se siente. Esto. Entonces cuando tú hablas con los vecinos y ves los sentimientos que ellos tienen, porque pues, tú lo veas por la tele, pues, te imaginas una cosa que no llega a ser lo que, lo que es del todo. Pero aquí ...aquí sí, aquí se siente, aquí se ve, aquí se, se, se, se transmite. Los vecinos te transmiten y transmitimos lo que.. los sentimientos. Y eso eh, quien viene. Se va con ese recuerdo y ese recuerdo ellos intentan tras, transmitirlo fuera de aquí. Por eso nos viene mucha gente de fuera que después de, de ver lo que lo que lo que ve aquí repite. Por eso hay que animar a la gente a que a que vengan y que... Eh, Antonio, yo una cosa digo, ¿eh? lo que está haciendo aquí Murcia es algo que, que también ciertos... Élite suele hablar mucho y presumir que es marca. O sea, la, la marca Murcia, y por ejemplo yo, que he pasado muchos años en Barcelona, que hay que tomar distancia para ver también las marcas como son, ¿no? Y luego estos días he vuelto a Barcelona. Nada que ver. Nada que ver. Tampoco es que haya cambiado tanto. Pero claro, las marcas mejoran su imagen a base de presencia. ...a base de, de, de, de, de, de, de insistencia, de lucha... ¿no? ...entonces, ahora mismo, en murciano... ...la murciana, la imagen que da afuera es... ...de gente luchadora, de gente que no se resigna... ...y eso causa admiración, causa admiración... ...cuando estaba en Barcelona, que te lo habrán contado... ...otras personas, que los que fuimos allí... ...nos decía mi abuela, a mí me dijeron... ...de la ceneta, que yo por un momento estaba así... ...digo, espérate, la <risa> ceneta, ¿dónde cae? Ah, claro, la ceneta, ¿sabes? Otra, mi madre de Cejín, ¿se sabe dónde está Cejín? Digo, Claro, claro, allí en la comarca del noroeste, dice, sí, sí, sí. O sea, la gente emocionada de ver que tenía raíces murcianas. O sea, es que eso es increíble. Eso es increíble. Eh, eh, lo que se está haciendo aquí la marca no se valora. Siempre ha sido que hemos sido a personas atargadas, calladas, sumisas, que no luchábamos por nada, que decíamos a todo que sí, que nos daba todo igual, que... ...aquí puede pasar un tren y nunca mejor dicho por encima... ...que nadie nos íbamos a, a levantar... Y, ...y esto se ha cocido muy poco a poco... ...muy poco a poco, como, como un buen cocido... ...que tú lo echas en la olla... ...y estás durante muchos años, todos los martes... ...concentrándote... ...y de repente en septiembre... ...ese cocido se hace... ...empieza a hervir... ...y explosiona, es decir, se, se, se transforma en una, una, una buena salsa... ...una buena comida, pues eso es lo que ha pasado aquí... ...y ahora, pues desde septiembre hasta aquí... ...eso que se fue cociendo, eso que se fue... ...pues, es el resultado de, de, de lo que está ocurriendo... ...y esto es imparable... ...a ver cómo le dices tú a las 500, 600 o 1000 personas... ...que han estado esta noche aquí... ...no vengáis mañana... ...no, no, yo tengo que venir mañana... Así si es que yo tengo que parar esto como sea... Y si quieren que lo hagan, pero le va a costar trabajo. Y si lo hacen, será siempre... Nadie podrá decir que es que los vecinos no han luchado. Porque cuando lo hagan, antes se excusaban. Es que como nadie dice, no. No, ahora hay una sociedad, hay más de 50.000 personas que salieron a una manifestación que dijeron, no queremos eso. Ya no tenéis excusa. Lo habéis hecho porque os ha dado la gana. Y porque nadie, eh, porque vuestros intereses van por encima que los de los del pueblo. Pues sí, desde luego, mmm, el doble mensaje ese de si no luchas te pisan y luego te culpan por haberte dejado pisar y si no te dejas pisar y luchas te acusan de violento por no dejarte pisar. O sea, hagas lo que hagas, la culpa es tuya. Pues puesto a elegir una culpa... Prefiero luchar. Preferemos luchar. Exactamente. Bueno, luchar. es mejor luchar. ¿Para qué te vale quedarte en tu casa? Para luego te diga si es que lo habéis consentido vosotros. No, aquí no hemos consentido nada. Aquí hemos estado luchando vía jurídica, vía en la calle, por todas las vías. ¿Esto es un sinsentido que no será consentido? No, no va a ser consentido. De hecho no es consentido. No, no, no lo queremos. Y la prueba la tiene es que lo hacen todo con ocultación, con nocturnidad y alevosía. Y engañando. Aquellos que sigan nosotros no lo vamos a consentir. Es más... ...estoy seguro que a partir de ahora va a, volver a venir más gente... ...porque el buen tiempo... ...que era una de las cosas también que la gente se... se retraía, está volviendo... ...y mira, ya estamos manga corta otra vez... ...o sea que, que... se preparen porque aquí a las vías va a seguir viniendo mucha gente... ...y cada vez más... ...porque además algunos que han venido hoy por primera vez... ...que hemos visto que han comprado muchas camisetas... ...muchas chapas... Eh, van a volver... ...sí porque... ...si alguien no... ...no ha venido a las vías... Nada, que venga para que sepa lo que se siente porque es que eh, si no viene es como una persona que nunca ha ido al fútbol y cuando el público hace la ola aunque no te guste el fútbol y a lo mejor te vas sin que te guste el fútbol pero te sube, te, te, te, te lleva la ola no y te quedas con esa sensación de ver a toda la gente unida no entonces esta magia que hay aquí en las vías hay que sentirla y hay que vivirla bueno Antonio pues muchas gracias y seguimos Antonio, hasta luego bueno, pues la gente ya marchando eh, y nosotros vamos a despedirnos Uf, noche intensa os lo juro que voy pronto a llorar, te dice, te esperamos, ¿eh? te esperamos no he podido leer vuestros comentarios ¿eh? luego los comentarios si los hacéis en Twitter, genial eh para que los pueda leer, bueno, incluso así yo ando superadísimo con todo esto pero oye hay que, hay que hacerlo, hay que luchar y no nos van a parar no nos van a parar bueno, pues nos vamos a despedir Bueno, ¿qué me ha parecido? Pues me ha parecido impresionante, me ha parecido impresionante. Es decir, la gente la gente va a venir ya no solamente hoy, sino como hoy muchísimos días. Ha sido tremendo. Esto había que estar aquí, pero claro, eh, todas las noches sucede algo, ¿no? O sea, la magia es. Es, es, es a cada momento, ¿no? Solo que, pues bueno, vivir tanta energía, tanta gente, había gente de todas las edades, toda la plaza del soterramiento llena, pues ha sido precioso. Y luego, pues eso, mucha gente que ha venido por primera vez, sobre todo porque cuando, cuando hay alguna novedad, hoy pues venir a, a grabar eh, un programa de televisión, y entonces, pues... La gente no es que venga a salir de la tele si luego muchas veces ni salen, pero vienen a, a mostrarle a la gente que viene de fuera a decirle oye que yo sí estoy, ¿eh? Yo aunque esté en mi casa, yo sí estoy. Lo que pasa es que no todo el mundo puede estar todos los días, pero la gente sí que está. Y si se llamara a la gente todos los días, vendrían todos los días, ¿eh? Lo que sucede es que no es fácil. Vale. Ahora después voy a ir al a... te eh? oh, Tengo que devolver esto a lo, a lo, a lo que aquí. Pues, bueno, nos vamos a despedir, ¿eh? Nos vamos a despedir. Mañana más. Comparte porque Murcia no se parte. Vamos a ver si antes de irnos... Una última oportunidad aquí para compartir, porque luego siempre hay muchísimas más personas que ven esto en, en repetición. ¿eh? Pero es importante, es importante la visibilidad. Murcia no se parte. Y un día tú que estás ahí, lejos también, a cientos de kilómetros tú podrás decir que tú también participaste en la revuelta de la huerta. Porque aquí tan importante es el que, el que cultiva como el que hace posible el trapase de agua. ¿Eh? Esta, lucha, esta lucha no solamente es de la gente que estamos aquí presentes, de la que está aquí presente, sino en estos tiempos, las luchas son globales y necesitamos de, de toda la aportación, toda la aportación. Y bueno, a mí me sigue impresionando que tú te pongas en una pantallita pequeña en tu móvil a ver esto o a escucharlo. No, hay personas que me dicen que es, están cocinando y se pone o están cenando y ponen el móvil y ponen a escuchar esta revuelta de la huerta no. Pues saludos a todas esas personas porque la atención es algo que no debemos permitir que nos roben no lo debemos permitir, que nos roben dinero, que nos roben hasta el sueño a veces pero nuestra atención no nuestra atención se la tenemos que dar a quien realmente lo merece y toda la gente que viene aquí a luchar cada día lo merece ¿eh? merece la, la atención y lo sabéis. y lo sabes Sergio, Nuria, Consuelo, Aurora, que ahora estás ahí, me ha encantado verte por aquí, ¿eh? me ha encantado verte por aquí, Manuel, Maribel, José Luis, Fede, María José, Mariana, bueno, y tantísimas personas que estáis a esta hora, en este momento, en esta revuelta a la huerta, esto luego lo veis muchísimas personas después en repetición, muchísimas Y bueno, hoy el monólogo final es quedarse sin palabras, para poder vivir de nuevo toda la emoción, dejarla reposar en el interior y sentirla de nuevo. Una abrazada a tu Gracias Rosa Quevedo aquí en, en Periscope por, por la chapa, la chapa de CDR de la, de la Marina, aquí la llevo colocada. Porque es un gesto bonito, ¿eh? El acordarse, bueno, se la pasó a Eva, le dijo a Eva, dásela a quien tú quieras y Eva, pues, me la pasó a mí también. Muchas gracias, Eva. Un abrazo, nos vemos mañana. Como dice aquí el cartel con el que nos despedimos, que dice que no es un muro, no es obstáculo, es pantalla de metaquelado. Se ríen de los murcianos y de las murcianas. Quien dice esta frase. Ni muros ni pasarela, soterramiento ya, no al muro Murcia. Que en el mejor de los casos sería un muro desde marzo de 2018, que ya ha pasado, hasta marzo de 2020. No queremos un muro. Ya veis que todas las fechas son absolutamente falsas. De provisional tendrá nada. La estación de ferrocarril lleva 155 o 156 años provisional. Que no. Y para irnos, este cartel. ¿Piensa qué interés político existe para la urgencia de esta precaria obra provisional? Un abrazo. Nos vemos mañana. Si estás viendo esta hora comienza desde el principio. Es impresionante. Es impresionante el principio de este ducentésimo vigésimo sexto día. La plaza llena de gente. La plaza del soterramiento. Una abrazada. Fin de Hasta mañana.